Mi barbera. Y un buco de mi guitarra escapa. Y en noches de jugorio y de aguardiente, solo respeto lo que diga el Papa. ¡Sí! Y al mismo presidente. Miro la vida con desde el profundo. Y es para mí tan chiquito el mundo que voy a pie de guarne hasta Japón a nadie envidio quiero una morena me borracho cuando hay alguna pena y yo voy a Antioquia en el corazón Bueno, Jorge Robleo Ortiz Bueno, ahora les vamos a hablar sobre la población Bueno, en total son 161.769 habitantes El medio ambiente es por eso los dos que se a representar eh, bueno, sí eh, somos un grupo del capital de Medellín, sino varios departamentos del de país, también